Continuando con el módulo de la máquina de inducción monofásica y bifásica, vamos a analizar el modelo de la máquina bifásica. Para poder analizar el modelo de la máquina bifásica, al igual que hicimos en un video anterior con la máquina trifásica, es necesario desacoplar las ligaciones que existen entre las ecuaciones eléctricas de la máquina. Y eso lo realizamos mediante el análisis modal o el análisis de autovalores y autovectores que me permitirán diagonalizar la matriz de inductancia de acople del convertidor electromecánico que rige el modelo puesto que ya la matriz de resistencia se encuentra desacoplada al no existir resistencia motor Entonces un sistema lineal expresa las interrelaciones existentes entre las diferentes variables de estado del sistema. Y generalmente estas variables pueden estar fuertemente interrelacionadas. De ahí la necesidad del análisis modal. Se dice que esta situación requiere un sistema de ecuaciones o este sistema de ecuaciones cuando está fuertemente interrelacionado se le llama sistema acoplado. Básicamente el análisis modal trata de desacoplar este sistema. En los sistemas lineales algebraicos es relativamente sencillo invertir la matriz de acoplamiento para calcular las variables de interés. En los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales esta técnica es mucho más compleja debido a las diferentes ligazones y modos naturales de oscilaciones del sistema. El análisis modal mediante autovalores y autovectores permite desacoplar un sistema lineal de n ecuaciones diferenciales de primer orden en n sistemas completamente independientes mediante la técnica de diagonalización propia de la, del análisis modal. En la modelación de la máquina de inducción aparecen siempre acoplamientos que pueden ser expresados mediante matrices cíclicas, como era el caso de la máquina trifásica. La diagonalización de estas matrices mediante métodos modales es de gran utilidad en la práctica, al igual que lo vimos para el tema de la máquina trifásica, me permite desacoplar las ecuaciones en sistemas de ecuaciones linealmente independientes entonces cuando analizamos la máquina tetrafásica el análisis modal permite determinar la transformación de componentes simétricas tetrafásicas que corresponde a la matriz de autovalores de la matriz cíclica entonces vemos que para calcular los autovalores calculamos el determinante de la matriz cíclica en este caso de una matriz tetrafásica, menos lambda, que son los autovalores, por la matriz identidad. Y eso lo igualamos a cero. Si hacemos ese despeje, calculado el determinante de la matriz 4 por 4 vamos a obtener los diferentes autovalores numerados desde la ecuación 1 hasta la ecuación 4, que son solución a la ecuación de autovalores. Tenemos un autovalor de secuencia 0 y tres autovalores independientes, dos de secuencia positiva y uno de secuencia negativa. Vemos que lambda 0 es A más B más C más D, mientras que lambda 1 es A menos C más J, B menos D. Lambda 2, que es un autovalor real, A menos B más C menos D, y lambda 3, que es el conjugado de lambda 1, es decir, a menos c, más j menos b. La matriz de autovectores que corresponde a cada uno de esos autovalores lo vemos en la matriz número 5, que reducida es un medio de 1, 1, 1, 1, 1. J menos 1 menos J. 1 menos -1, 1. 1 menos 1. 1 menos J. menos 1, J, -1, -1, J, -1 J. La primera y la tercera fila de la matriz de autovalores. 5 determinados posibles componentes de secuencia cero de un sistema tetrafásico. Es decir, las filas de unos... Y las filas que tiene 1 y menos 1. La segunda fila corresponde a la matriz de secuencia positiva. Y la última fila corresponde a la matriz de secuencia negativa. Esta información se deduce aplicando la transformación a un vector de entrada de la secuencia adecuada. Por ejemplo, si se desea demostrar que la segunda fila genera secuencia positiva, se aplica la transformación al vector de secuencia positiva. Tenemos las cuatro secuencias, la matriz de transformación, y se lo aplicamos a este resultado y se obtiene únicamente secuencia positiva. En las máquinas bifásicas de inducción, la corriente A está en oposición a la fase C. Recordemos que la conectamos en serie. Y la corriente B y D también se encuentran en esta misma condición. Entonces, incluyendo estas dos condiciones de contorno en la transformación 6 y escogiendo los coeficientes apropiadamente para que la nueva transformación sea hermitiana, recordemos que el concepto de hermitiano es que sea invariante en potencia, de tal manera que, el, que la potencia calculada en el mundo de las secuencias y de las fases sea la misma. Entonces, haciendo la sustitución, como lo vemos en el vector donde las corrientes C y D son opuestas a la A y la B, obtenemos las secuencias positiva y negativa en función de las variables xA y xB y también la matriz de transformación inversa. Las expresiones 7 y 8 se conocen como la transformación directa e inversa de componentes simétricas bifásicas. En donde tenemos la secuencia positiva y la secuencia negativa en función de xA y xB y viceversa. Entonces en la figura mostramos dos juegos de vectores BA y BB en secuencia positiva y en secuencia negativa. Entonces estos dan como resultado los dos vectores que vemos aquí. En la lámina, xa en el eje de las x, mientras que bb en el eje de las y. La diferencia entre una secuencia y la otra básicamente consiste en el signo del de vector bb. En un caso es negativo para la secuencia positiva y en el otro caso es positivo para la secuencia negativa. Si los devanados de la máquina bifásica de inducción se le aplican tensiones bifásicas equilibradas, la expresión de transformación directa de componentes simétricas permite descomponer en secuencia positiva y negativa las tensiones de fase. Como la máquina, bifa, la máquina bifásica equilibrada no se diferencia en su comportamiento de la máquina de inducción trifásica equilibrada, las redes de secuencia bifásicas son iguales a las redes de secuencia positiva y negativa de la máquina trifásica. Entonces aquí vemos el circuito de control. Tenemos las dos bobinas de la fase A y de la fase B específicamente. Tenemos la fase A directamente con una fuente B. Mientras que en la fase B vamos a colocar un autotransformador y vamos a desfasar la tensión en 90 grados. Ese autotransformador lo podemos modelar como una constante por la tensión, la misma de la fase A, pues estamos utilizando una alimentación monofásica debido a que estamos utilizando la misma fuente, pero internamente tenemos un autotransformador que me permite no solo el desfasaje de la tensión, sino modificar su magnitud a fin de que la máquina reciba en cada devanado tensiones diferentes en magnitud y en ángulo. Entonces, mediante un transformador con relación variable, se puede ajustar la tensión de alimentación de una de las fases de la máquina. Este control permite ajustar el par y la velocidad del motor. Las tensiones de secuencia de la máquina que mostramos en la figura anterior, están dadas por la expresión número 9, en donde BA más y BA menos, o voltaje de secuencia positiva y negativa, es función de la K de relación del transformador y de la magnitud de tensión de alimentación. Variando la relación de K, se controla el par eléctrico, cuando K igual a 1, el sistema está alimentado solamente en secuencia positiva, debido a que este término se anularía. A medida que K disminuye, aumenta el par de secuencia negativa, reduciendo el par efectivo. Recordemos que el par efectivo es la suma algebraica del par de secuencia positiva más el par de secuencia negativa. Si K invierte su valor, la máquina gira en sentido contrario. El deslizamiento de secuencia positiva y negativa, al igual que en la máquina de inducción trifásica, cumple la relación de que S más más S menos, es decir, el deslizamiento de secuencia positiva más el deslizamiento de secuencia negativa, es igual a 2. El par se evalúa superponiendo, como ya dijimos, las contribuciones de la secuencia positiva y negativas obtenidas mediante el circuito equivalente de la secuencia correspondiente. Esta máquina no produce par de arranque, pero es capaz de mantener par eléctrico en puntos de operación cuyo deslizamiento esté en próximos a cero. Este hecho es utilizado para operar la máquina de inducción alimentada mediante redes monofásicas. El arranque de estos motores implican condiciones adicionales que estudiaremos cuando veamos la máquina monofásica. Entonces con este punto terminamos el segundo tema de la máquina bifásica. Entonces vemos que la máquina bifásica se analiza en secuencia en donde se descomponen las dos tensiones de alimentación en secuencias positivas y negativas y se, y se aplica el análisis de secuencias para determinar la contribución de par de secuencia positiva y la contribución de par de secuencia negativa para obtener el par real de la máquina. Esto mediante redes de secuencia como lo vimos para la máquina de inducción trifásica. Gracias por su atención y los invito a ver el siguiente tema que corresponde a la máquina monofásica. Muchas gracias.